Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Urlingham, Estamos acá con Pablo Ambrosetti en la historia necesaria, ¿no? Este, tuvimos un impasse ahí de una de una semanita. Siempre algo, algo pasa, pero bueno, este, es una alegría decir sentarnos, estar acá grabando. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, bien. Gracias, este, gracias Marcelo. Y sí, contentos. Bueno, este. Para que también los espectadores vayan juntando ganas Así claro. que bueno, ahora nos encontramos de vuelta, afortunadamente Bueno, eso, eso es lo importante Hablar de la historia es, es siempre importante ¿Cuál es el, el tema de hoy? A ver, eh, octubre es como el mes que tiene más efemérides a la larga de la historia este, Claro, tiene que, de todo Tiene de todo este, es, Y entonces se nos ocurrió, eh, cuando pensábamos eh, armar el, el, el bloque de hoy Hablar, eh, digo, esta, esta semana que encima nos tocó un fin de, eh, fin de semana largo, largo este, es un mes este, muy vinculado a, la, a las luchas populares, porque fundamentalmente octubre es el mes del 17 de octubre, que sí. se va a conmemorar y se va a celebrar, el, no este, sino el próximo domingo, ¿verdad? Uh -huh. este, y entonces se nos ocurrió trabajar sobre eh, los octubres de, del peronismo. Uno naturalmente piensa en el 7 de octubre como la fecha, claro. pero en realidad hay varios octubres que atraviesan la historia del peronismo. El primero que a mí se me ocurrió plantear, que es un hecho bastante poco conocido, o al menos no conocido como debería sí. ser, que es que el 7 de octubre, o sea, sería mañana, de 1893, una empleada doméstica de ascendencia mapuche, inscribe en el registro civil de Roque Pérez, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, a su hijo natural, o sea, hijo soltero, al que le pone Juan Sosa, su apellido, al que lo anota, habiendo nacido ese día, el 7 de octubre de 1893, sin padre, este, y lo reconoce como hijo propio nacido de una relación que no aclara. Ese niño, Juan Sosa, que vive con la madre en un ranchito muy humilde de la localidad de Roque Pérez, eh, Dos años y un día posterior, o sea, el 8 de octubre pero de 1895, va a ser reconocido por su progenitor, por su padre, que le va a poner un segundo nombre, Domingo, en honor a su madre y su apellido, Perón. Mira vos. Y lo curioso es que lo anota eh, como hijo de padre soltero. O sea, es, Perón es el primer caso en la historia, no solo que tiene dos nacimientos, en 1893 y en 1895, sino que es inscripto, primero como hijo de madre soltera y luego como hijo de padre soltero. Eh, de hecho, hasta el día de hoy, si nosotros buscamos las biografías oficiales de Perón, se toma como nacimiento oficial cuando Perón es inscripto con el apellido que lo haga famoso, el apellido paterno, pero en realidad eso ocurre cuando él ya tenía dos años y un día de edad. Así que de sangre mapuche. Sí, sí total, totalmente. ¿Mira? este, De hecho, ahí a partir de ese momento el niño comienza a convivir con padre y madre, luego con el hermano que, que nace un tiempo después, y a los seis años la familia se radica en la, al sur de la provincia de Santa Cruz, el padre era administración de estancias, no era terrateniente, sí. era un administrador de estancias, y Perón va a vivir desde los 6 hasta los 14 años, cuando vienen a Buenos Aires, en la localidad de Santa Cruz, en una. En la Patagonia local, Argentina. en la Patagonia Argentina. Bien, en la Patagonia, y bien, en la Patagonia, en la Patagonia Argentina. Y de hecho, no tiene escolarización, aprende a leer de este, forma doméstica. Mira. Y aprende, eh, sorprendentemente, el idioma de los pueblos originarios, el idioma mapuche, el idioma choecnic, a tal punto que muchos años después, cuando ya inicia su carrera militar, ya era un joven, en 1932. ...escribe el primer diccionario argentino de lengua mapuche... ...que lo escribe él... Mira, ...que se no llama sabía. Toponimia de origen araucano de la Patagonia Argentina... ...es un libro que escribe él en 1932... ...donde explica todos los nombres eh, geográficos de la Patagonia Argentina... ...y hace un raconto etimológico del origen mapuche... ...porque era una lengua que manejaba bastante bien. Perón inicia entonces su carrera militar, de profesión siendo un militar bastante extraño vamos a decirle uh -huh. así porque era un tipo por empezar eh, bastante cultivado eh, con bastante curiosidad intelectual un tipo que tocaba el piano y leía música pero no de una familia elitista pa todo para lo eso, contrario, todo al eso, contrario todo lo contrario hijo de una sirvienta eso, qué mapuche raro que lo dejaron entrar al, al colegio bueno, militar de, hecho, de la nación de hecho tuvo que mentir sobre su origen claro. para poder ingresar y poder ser becado no bien por pero este... <risa> por mentirles bueno este... <risa> Ya es conocido, que bueno, la historia lo encontrará muchos años después, mm. en 1943, mm. eh, como integrante de, del gobierno militar que asume en esa coyuntura, con un rango muy menor, en aquel momento el Departamento de Trabajo, que luego él lo asciende al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión Social e inicia una lenta, pero continua, agenda de transformaciones, de regularización y de efectivización de leyes sociales, de protección al trabajador, que si bien existían en la letra, eran básicamente letra muerta. Y ahí vamos al segundo octubre de Perón, que es el 8 de octubre de eh, 1944, eh, se eh, sanciona, uh -huh. y eh, algunos dicen que hasta inclusive participa en su redacción, en el famoso Estatuto del peón que es la primer ley que regula... El, el, el trabajo agrario de los peones, golondrinas, fijos, de las estancias de todo el país. Y él de eso ya lo había visto y en carne de propia en la familia y en la niñez. Y aparte eh, establece una serie de derechos que hoy parecen obvios, pero que no lo eran en esa época, que el peón tenía que tener seguro médico, claro. sueldo en moneda, en, en billetes, porque era bastante común... <susurra> que las la estancias te pagaran con vales o con bonos de proveeduría, que solían ser del mismo dueño de la estancia, Exacto. las 36 horas de descanso a partir de la mitad del sábado y todo el domingo, y una serie de condiciones laborales que tuvieran agua caliente en los galpones y barracones donde vivían, que obviamente, que hoy parecen condiciones de mínima, en aquel momento no lo eran, y, obviamente, y hoy tampoco bueno, bueno, están garantizados. Mm. y este y aparte generaron una reacción muy grande de las patronales agrarias sí, sí. especialmente de la sociedad rural que es como el gran aglutinamiento de los grandes estancieros argentinos ese segundo octubre de la historia de Perón y del así que disculpa que, sí. que me imagino yo la gente de la sociedad rural cuando dijeron ah Perón en general Perón y cuando empezaron a escarbar y ellos seguramente que encontraron ese origen Habrán dicho, me parece que con este nos vamos a llevar mal. Bueno, eh, siempre uno dice que, uno por supuesto sugiere a los, que, a los que escuchan, a los que ven el programa, hay un libro que se consigue muy fácil, o si no, inclusive creo que gran parte de él ya está subido en las redes, que escribió en el año 1998 el médico de Perón, Hipólito Barreiro, que se llama Juan Sosa, el indio que cambió la historia, que es eh, la, la demostración fáctica, documental un trabajo de archivo espectacular bueno. donde él demuestra esto que estamos diciendo sí, sí, tanto sí. del origen araucano como del nacimiento verídico de Perón uh -huh. ¿no? ese segundo octubre el del de estatuto del Peón el, volvemos a decir el 8 de octubre del 44 va a tener su coletazo prácticamente un año, un año y un día después, el 9 de octubre de 1945 cuando el gobierno militar Sumamente preocupado por la, la, la ascendencia que Perón estaba teniendo en una parte de la ciudadanía, claro. especialmente entre los sectores trabajadores, por presión de la embajada norteamericana y especialmente por el lobby empresario de las patronales no agrarias. Te lo puedo creer. Logran que primero Perón renuncie y pocos días después que se lo encarcela en la famosa isla Martín García. Eh, es interesante porque eso que podría significar en cualquier situación el fin de la carrera política de cualquiera, de un político en ascenso, uh -huh. que el gobierno que integra lo desplaza del poder, lo obliga a renunciar, le impone que pida el pase a retiro, pero ya tenía edad para retirarse como militar activo, claro. tenía más de 50 años, y luego lo encarcele, para la inmensa mayoría de un político significa el fin de su carrera. Sí. Sin embargo... Sabemos hoy, muchos diarios del lunes después, que esto no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque la primera reacción de las patronales, tanto agrarias como, como industriales, fue envalentonarse frente a la coyuntura que significaba la salida de la escena política de Perón. Este tipo, ahora que no ocupa ningún cargo en el gobierno y que encima está encarcelado y abandonado por sus pares militares, que ha perdido la gracia del gobierno militar, nos permite desandar el camino de conquistas sociales que viene teniendo los trabajadores. Y la primera medida que toma eh, las patronales, tanto agrarias como este, industriales, es descontarle a los trabajadores de la quincena el feriado del 12 de octubre, que era feriado por ley desde el gobierno de Irigoyen y que el gobierno militar, a través de un decreto de Perón, lo transforma en un feriado nacional pago, para todos los trabajadores de la Argentina. ¿Qué hacen las patronales agrarias? Bueno, las patronales agrarias e industriales. ¿No vienen a trabajar los trabajadores? Punto, se les descuenta el día. Y eso genera una reacción poco conocida y poco estudiada. El 14 de octubre, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, FOTIA, lanza un paro en la provincia de Tucumán, provincia azucarera por excelencia. Sí, totalmente. Un paro. Masivísimo, muy importante Y una movilización muy nutrida De trabajadores de la industria azucarera A la Plaza Independencia Que está en el centro de San Miguel de Tucumán Exigiendo que se les reconozca El derecho al, claro. al, al, al, a percibir el salario Por un feriado nacional Esa movilización es brutalmente reprimida Por la policía tucumana Y el ejército argentino y genera un rápido movimiento de adhesión de varios sindicatos de la, de la CGT que convocan para el día siguiente, el 15 de octubre, un, este, un plenario de secretarios generales donde discutir qué hacer. Es interesante porque todos los secretarios generales de los distintos sindicatos que participan uh -huh. no tenían una posición clara sobre qué hacer. Claro. Algunos, los menos, exigían el eh, realizar un plan de lucha que contemplara paro y movilizaciones, exigiendo la libertad de Perón y su reinstalación en los cargos, en el cargo porque se lo consideraba el único garante claro. del mantenimiento de las conquistas. El único que había hecho algo por claro. ellos. Otro sector que era el mayoritario dice, no, bueno, en realidad lancemos el paro, lancemos un paro sin movilización, donde lo que pidamos no sea la vuelta de Perón, porque eso es un tema del gobierno sino que el gobierno nos reconozca todas las conquistas alcanzadas por este claro. tiempo. Y otro sector que plantea decir, bueno, es una dictadura militar, no hay que enfrentarlo, hay que sentarse a negociar. El plenario de secretarios generales del 15 de, de octubre del 45 es sumamente convulsionado, se empieza a levantar la voz, sí, se termina los gritos, empiezan los golpes en la mesa y se termina votando. Por 21 a 19, o sea, ahí. ahí nomás, se aprueba la moción de decretar un paro nacional para el día 18 de octubre, exigirle al gobierno la devolución del día descontado y una mesa de negociación para garantizar todas las conquistas alcanzadas en este tiempo. A Perón ni se lo nombra. Sin embargo, el 17, la historia topa una dinámica propia claro. Una enorme movilización popular No vamos a entrar en esa discusión Si fueron 200.000, 300.000 Una enorme movilización popular De trabajadoras no, no dispersos, sino organizados Desde la base Desde las comisiones internas de las fábricas Muchas veces enfrentadas a las conducciones De los sindicatos oficiales Sobre todo de la zona sur Avellaneda, Berizo Ensenada, claro, La Plata Lomas de Zamora este, y del Oeste Bonaerense también, de hecho hubo un contingente de Urling en que participó, se movilizan a Plaza de Mayo un día antes de la huelga general decretada exigiendo ahí sí la libertad de Perón. Esa movilización que rebalsa los diques de contención de la estructura administrativa de los sindicatos, que sorprende a los partidos políticos en su conjunto y que obviamente aterra al gobierno militar y a las patronales, tanto agrarias como industriales, es el inicio, vamos a decir así, el bautismo político de Perón, donde como ya sabemos, la dictadura se ve obligado a recular en changleta sobre sus propias medidas, ir a buscarlo a Perón, a las apuradas a la isla Martín García, llevarlo a Plaza de Mayo y exigirle que le hable a esa multitud y por sobre todo que los calme que los calme y que los disperse en, en orden y en paz, si ser posible. Perón sale al balcón a las 23.10 de la noche, o sea, Mira. bien entrada la noche. Este, da ese famoso discurso donde habla de que están haciendo un nuevo movimiento. Este, y, y es interesante porque una figura que en ese momento no ocupaba ningún cargo, ni político, ni sí. militar, ni sindical, le habla a una multitud de trabajadores y trabajadoras y termina su discurso diciendo, y mañana paro general. Claro. Y la multitud brama diciendo, mañana es San Perón que trabaje el patrón. Yo pensaba, yo pensaba decía, claro, en, en base a lo que vos estás este, contando, que evidentemente había todo un, un sector sindical con mucha movilización, mucha horizontalidad y mucha participación continua. Eh, por otro lado, me imagino que el sector patronal, con una actitud muy agresiva, en la condición diaria todos los días, estaría amenazando, estaría hostigando a la gente. Mientras discutían los dirigentes del sindicalismo, alguien habrá dicho: Muy bien, muchachos, discutan para hacer, pero acá abajo no aguantamos más. Claro. Entonces y, habrán salido y hay, y hay lo que, este, a, a reaccionar. Obviamente, ¿no y ahí lo que vemos es que cuando ocurre la movilización del 17 de octubre, que insisto, sorprende a todos, y acá no lo digo, lo digo con, con la, a ver, con la, con, con la, entre comillas, autoridad política de alguien que no es peronista. Claro. Este, también lo, sur, lo sorprende el propio Perón, de hecho, los días que pasa encarcelado, él escribe cartas a algunos compañeros militares que no se las responden, le escribe esa famosa carta a su compañera, Eva Duarte, en ese momento, diciéndole algo así como, bueno voy a pedir el retiro, nos vamos a ir a vivir a la Patagonia, voy a escribir mis memorias. O sea, era un hombre derrotado en la coyuntura histórica y es la, y es la acción activa, organizada, la movilización calle, callejera del pueblo, con centralidad en la clase trabajadora, lo que, la, lo que lo catapulta del ostracismo de la prisión al punto más alto de la referencialidad política. ¿no? Esa movilización que sorprende a todos, incluso a quien parecía ser su protagonista Perón ¿verdad? ha sido analizada de diversas maneras claro, ¿no me cierto? imagino me eh. imagino porque ahí hay un montón de cosas para, para a tomar ver. a mí me parece que uno una de, de los condimentos y detonantes por lo que uno ya ha visto en la vida cotidiana todos estos años es el nivel de agresividad de la, de la oligarquía en Argentina entonces supongo que eso habrá sido una ficha importante también por el hecho de sentirse hostigados los trabajadores, este, más en, en esa época que hacían cualquiera, y verlo a Perón como diciendo, sí, este muchacho si no, hizo algo por nosotros. Si nos ponemos a pensar, fue un diputado de la UCR, mm. Gerardo San Martino, mm. varias veces diputado por la provincia de Buenos Aires, quien en la Cámara de Diputados describe el 17 de octubre como un aluvión zoológico. Ah, fue él el que. Sí, fue un el, diputado el radical. Eso. No fue un miembro de la oligarquía. Y fue este, un poeta, pensador y militante del campo popular como Escalabrino Ortiz, el que definió el 17 de octubre como el subsuelo de la patria sublevada. Claro. Porque. Porque si bien había un largo antecedente de movilizaciones obreras... Las obrer placas tectónicas que Claro, no puedo... <risa> que acá parece una hermosa metáfora, es un sí. suelo de la patria que se subleva. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, si bien hay, nuestro país tiene una larga tradición de lucha obrera desde finales del siglo XIX, ese 17 de octubre es la apropiación simbólica de un espacio geográfico importante, el corazón del poder territorializado, que es la Plaza de Mayo... Claro. invadido, entre enormes comillas digo esto por las masas trabajadoras de los suburbios alguna vez recuerdo haber leído un artículo de Mariano Grondona que él contaba que cuando vio, la. él era joven pero vio la movilización del 17 de octubre decía, para mí era ver marcianos yo no sabía que esa gente existía este, pero esa sensación después de Mariano siguió Grondona, toda sí, su bueno, vida sin saber después sin saber que existía, existía ¿no? pero digo ese hecho, vuelvo a decir la potencialidad histórica que tiene es que a partir de ese momento la el movimiento obrero organizado y la clase trabajadora como fuerza social pasa a ser un actor político que no se puede silenciar más. Sumado a que encuentran un canal de expresión en, esa, en ese movimiento político emergente, que luego se va a llamar el peronismo, y establecen un vínculo tenso y complicado como todos los vínculos, con un líder popular, ¿no es cierto? Perón, entonces, encarna en ese momento la difícil tarea, que a veces la logrará mejor a veces la logrará peor, de ser al mismo tiempo un líder político formal, un futuro hombre de Estado, fue tres veces presidente de la República, y al mismo tiempo el canal de expresión de los deseos de transformación social de una parte muy importante, podríamos decir mayoritaria, de la clase trabajadora industrial argentina y rural. Clarísimo. Es decir que el 17 de octubre es, seguramente, un hecho que parte aguas en la historia del siglo XX. Porque a partir de ahí, los trabajadores pasan a ser, pasamos a uh -huh. ser, un sujeto político claro. que protagoniza la vida política del país. Vamos a decir, siempre se habla desde el discurso liberal que la democracia... Uh -huh debe ser participativa. Esto a simple vista uno lo puede escuchar y decir estamos todos de acuerdo. Claro. Ahora, cuando los trabajadores organizados ocupan un espacio, llevan un pliego de reclamos y obtienen una victoria, los ya no estamos hablando de una democracia participativa sino de una democracia protagónica, donde los trabajadores pasamos a ser protagonistas de la vida política del país. Uh -huh. Es decir... Esta línea de continuidad de todos esos octubres que atraviesan la vida de Perón este, marcan no la figura de Perón en sí, siempre decimos que el líder político debe ser entendido o proponemos que sea entendido como quien sintetiza, claro. quien corporaliza una historia de luchas sociales que confluyen en él y que lo exceden, lo anteceden y lo exceden, ¿no? Eh, Félix Luna, un historiador radical, uh -huh. abiertamente antiperonista, eh, de hecho fue candidato él en la elección de 1946 como diputado por Catamarca, enfrentando a, a, al peronismo. Escribió a finales de los años 60, en 1967, tal vez el mejor libro para entender el fenómeno del 7 de octubre, que se llama El 45. Y en ese libro, en esa primera edición de 1967, él lo cierra con una pequeña reflexión a título personal de cuando lo entrevista Perón en Madrid a finales de los años 60. Y esa entrevista él finaliza diciendo una cosa este, muy, muy sentida y muy, muy profunda y de un gran vuelo poético. Termina ese recordatorio diciendo «Hemos hablado con Perón casi cinco horas». En el jardín, la friolenta madrugada ya se ha convertido en un espléndido mediodía, cortante y frío como un cuchillo. Perón me ha dado todo lo que podía darme desde la arquitectura de sus recuerdos. Me despido. Cuando me estrecha la mano, me sorprende un sentimiento parecido a un latido amistoso que no puedo controlar. Me repito, no, Perón no me ha seducido. Pero yo sé que después de esta conversación Nunca más volveré a pensar de Perón lo mismo que pensaba antes. Al trasponer la puerta del jardín le hago un gesto de adiós. Nunca más volveré a ver a ese hombre en mi vida. Perón está parado en el porche de su casa, solo e inmóvil. Es un exilado político que ya transita por el blando territorio de la ancianidad, sin poder todavía realizar los únicos dos sueños que todavía acaricia. ...regresar a su patria y vestir nuevamente el uniforme militar. Sin embargo no siento piedad por él, más bien siento que lo envidio. Porque muchos de los hombres y mujeres de mi patria sintieron que sus vidas... ...fueron más ricas, más felices y más plenas cuando lo tenían a él a su lado. Madrid me queda lejos, resplandeciente bajo ese tibio sol de invierno. Y ahí pienso que daría diez años de mi vida... 10 años de la vida de Félix Luna a cambio de un solo día en la vida de Juan Perón. A cambio, por ejemplo, de aquella inolvidable jornada de octubre cuando se asomó del balcón a la Plaza de Mayo y recibió en un bramido inolvidable lo más limpio y hermoso que puede ambicionar recibir un hombre con vocación política. El amor incondicional de su pueblo. Qué bueno, qué bueno. Gente, eh, siempre Pablo me está enseñando cosas. Yo aprendí un montón de cosas que no sabía sobre fechas. Yo, cuando él arrancó con lo de los octubres, yo decía, bueno, llegó el momento tipo alumno de empezar a tomar nota. Eh, muchas gracias, no, no, eh, Pablo, como siempre. Eh, pues son, son aportes que me parece más que interesantes de una figura que es central en la, en la política argentina hasta el día de hoy y lo será siempre como referente, como eh, iniciador de lo que se puede decir una tradición política también. Así que hoy hemos aprendido sobre el origen de Perón, cómo fue caminando, hemos entendido también un poco de dónde él abrevó algunas, algunas ideas. Muchas gracias Pablo. Hasta la semana que viene entonces. Nos vemos eh, la semana que viene.